Desde que la mayoría de nosotros empezamos a estudiar, hemos visto el mundo cambiar a un ritmo acelerado. En pocos años hemos visto nacer internet y cómo crecía hasta convertirse en una herramienta indispensable. Más tarde vimos cómo ese internet se hacía móvil y aprendimos a confiar en la nube para trabajar y guardar nuestros documentos o recuerdos. Las redes sociales o el Big Data dan forma ya a nuestro mundo, aunque no lo sepamos. Estos últimos años han sido los del Internet de las Cosas y la manufactura avanzada con la impresión en 3D. Y en el horizonte, ya estamos viendo cómo la robótica o la inteligencia artificial van a ser las fuerzas motrices de nuestras sociedades. Según el Foro Económico Mundial, los trabajos o las especialidades más demandadas en la actualidad no existían hace 10 o incluso 5 años y se espera que el ritmo se acelere. El 65% de los niños empezando educación primaria hoy acabarán trabajando en campos o puestos que todavía no existen. Y ninguna escuela, por buena que sea, va a poder aislarnos de esa impredecibilidad. Y aunque pudieran, tampoco sería la solución ideal. Puedes educar a toda una generación en el dominio de la inteligencia artificial o de la robótica y 10 o 20 años después todo ese conocimiento estará obsoleto. Es por eso que nuestro objetivo como profesores ha de ser el de enseñar a los alumnos a adaptarse. La creatividad y la capacidad para trabajar en equipo. La proactividad y la polivalencia son actitudes que no van a caducar, que van a ser útiles sin importar cómo cambie la sociedad o la tecnología. Y eso requiere que también nosotros nos adaptemos. Los niños de hoy no son iguales que los niños de hace 10 o 20 años. Sus intereses no son los mismos, sus recursos no son los mismos y su entorno no es el mismo. Y es aquí donde el uso de las TIC cobra mayor importancia. Son herramientas que ponen a nuestra disposición dinámicas y estrategias que antes nos eran inaccesibles. Una nueva forma de enseñar que, si bien es innovadora, está basada en décadas de conocimiento en psicología y neurociencia sobre el funcionamiento del cerebro humano, el aprendizaje y las relaciones sociales. Un conocimiento que ahora podemos aplicar de una manera eficaz gracias a las TICs y que será clave para el futuro de nuestros alumnos.